Dices no quererme Y me llamas inútil a la cara Dices no ocuparme Y me llamas inútil desperdicio No me recuerdes Estoy en mis asuntos y no me busques, estoy mejor yo solo Y no me sorprende Tú de verdad crees que me importa Si yo no te gusto Encontré a alguien más, podría ser cualquiera por ahí Está bien, no quiero verte de nuevo Y no quiero volverte a conocer algo más Enojada eres idiota y me tratas como si no fuera nada No quiero volver a verte y no quiero volverte a conocer Volverá a suceder y lo veré pasar una y otra vez Dices no quererme Y me llamas inútil a la cara Dices no ocuparme Y me llamas inútil desperdicio Siento tanto peso sobre mí Estoy cansado de sentirme así La soledad me mata hoy oh.